La Cámara Civil y Comercial se reservó el fallo sobre el recurso de amparo incoado por nacionales haitianos contra el alcalde de este municipio, Alex Díaz. Esto luego de los desalojos realizados en urbanizaciones de esta localidad. La audiencia inició a las 9 de la mañana donde las partes presentaron sus motivaciones y respectivas conclusiones. Bueno, ya, la fue, ya concluimos